cómo le va muy buenas noches bienvenidos a los conjurados Néstor Camarillo tu, tu, tu partido bueno no tu líder nacional bueno ha captado todos los titulares de todos los medios de la política en general. Hasta del PAN, Morena, ya todo mundo está opinando. El PRI, me imagino que también tú que estás al frente de, del partido aquí en Puebla, pues también, ¿no? Se vienen a mover muchas cosas. Eh, eh, hay una gran pregunta en el aire: si sí, sí, esta, muchos califican de crisis que está pasando el PRI, va a afectar las alianzas eh, eh, ¿no? electorales que hay con el PAN para el 2023, para el 2024 y obviamente aquí en el caso. Pues local, ¿no? Este, para el 24, pues, si también esto puede ser un choque de trenes o es pues todo lo contrario. A ver, okay. o sea, pero a ver, va, vamos a empezar también, porque, bueno, eh, también Néstor dice, oye, yo estoy trabajando, soy diputado, ok, tienes varias iniciativas que eh, eh, ahorita estás lanzando en el Congreso, ¿cómo va? Uno, lo de la simplificación de Administrativa de las Empresas, principalmente, y eh, hay también una ley que tú estás promoviendo eh, para, pues, defender a las mujeres de la violencia en contra de las mujeres. Así es. Y también, bueno, ya que estás aquí, fíjate, es que soy muy, muy atascada, ya que <risa> estás aquí... ¿Qué va a pasar también con lo de la violencia vicaria, que es mañana, sí. no? Es parte del de proceso para que se haga una ley en Puebla de la violencia vicaria. Aquí en este espacio lo hemos seguido, pero así a pie juntillas ese tema. Claro. También te lo encargamos, por favor, claro, claro. para que salga esto adelante. A ver, ¿por dónde empezamos? Ya está como que... No, sí. el, el, este, el menú ya está aquí, ¿no? El banquete. A ver, ¿cómo nos vamos sirviendo Si quieres, y si me lo permites primero, por agradecerte nuevamente que me hagas favor de invitarme a tu no, programa. Eres obligado, imagínate, <risas> con todo esto. Decirte que, que me da mucho gusto siempre, me siento muy cómodo, creo que esta pues deja de ser entrevista cuadrada, es informal, es una es una entrevista en la que uno puede hablar abiertamente. Y yo siempre que vengo aquí trato de ser lo más claro, eh, muy honesto y, y muy directo. A veces no nos no les gusta a todos lo que decimos aquí, pero se tiene que decir. De y alguien lo tiene que decir, y yo en este caso lo vengo a decir. Y es muy honesto porque le acabo de hacer un té de manzanilla y me dice, oye, ¿sabe a café? Está raro. Y yo así de, ok, a la otra, bueno, me esfuerzo mejor. Pero dice, no, está bueno y se lo está tomando. No, pues muchas gracias. O sea, lo bueno es que soy periodista, ¿no? Y, y, y, no, y no, no no le hago mucho a la cocina, pero hice mi intentona. Ni el té me sale, no, pues tengo problemas. Pero bueno, a la otra que no le pedimos a Lalo que nos eche la mano al productor, pues para que haya okay. mano santa y no la mía, que bueno. Muy bien, pues de comentarte <risas> que en el, en el Congreso del Estado estamos muy activos, eh, a, hemos presentado varias iniciativas importantes, pero en el Congreso realmente tú puedes presentar cada jueves una iniciativa. Pero que te la prueben y que eh, pase. El problema es no. que pase, Claro. que se logren los consensos, que logres convencer a la mayoría de diputados que te apoyen y la aprueben, o sea, eso sí, es otra cosa sí, o sea, alguna vez hubo un diputado local que decía soy el diputado más productivo de, del Congreso del Estado de Puebla, y era porque pues, lo calificaban por iniciativas que presentaban, no por iniciativas que la aprobaban entonces cada que había sesión presentaba una iniciativa nueva, entonces tenía no sé, al, al, al año presentaba, ay, y subía hasta dos, tres veces ay, ya sé quién, subía dos, tres veces por, sí. por este... Eh, por cada sesión ordinaria, a subir tres iniciativas por sesión. Al final tenían el año claro. este 50 iniciativas presentadas, este, aprobadas cero. Es una chambota, o sea, es una chambota porque no nada más es, a ver, eh, eh, cuadrarla bien, que esté bien reforzada legalmente, Así es. o sea, es, es complicado. Y luego es. todavía que te apoyen no varios... Eh, eh, eh, pues sectores dentro del Congreso, o sea, porque digo sectores porque no, no nada más son partidos, porque dentro de ese mismo partido y luego no, uno es el grupo de fulano, otro es el grupo de perengano. Sí, los, los que representan a los empresarios, a los transportistas... Hay gente, tenemos diputados, por ejemplo, en el PRI, que representan a la gente del campo, uh -huh. a los profesionistas, a los deportistas, los artistas, o sea, hay de todo. Claro. O sea, hay de todo y hay de todo tipo también de intereses. Ah, yo me refería a lo otro, o sea, sí. a, a lo que es no <risa> dentro del partido, no del grupo de fulanito o del grupo del perenganito, Híjole, y entonces para hablar con todos y siendo que obviamente el PRI no es mayoría. Entonces no, es todavía más difícil. Mucho más difícil y en el primer discurso que tu servidor o posicionamiento que di como diputado local fue eh, llamando a la mayoría, que es la bancada de Morena, de que fueran este, humildes, que hubiera diálogo, uh -huh. que el PRI los iba a acompañar siempre y cuando hubieran iniciativas o reformas que beneficiaran afuera de los poblanos, pero que nunca íbamos a apoyar algo que atentara contra los intereses de los poblanos y también le dijimos no no somos este mayoría vamos a trabajar de la mano construyamos y debo reconocer que ha habido buen entendimiento uh -huh. no como el Congreso de la Unión que ahí se, se, no se escucha la oposición no se escucha a los 200 diputados federales que no coinciden con el proyecto de la 4T ahí se dice razón ahí ahí se hay oídos sordos, aquí no aquí se hace política y el tema político lo sacamos, lo dejamos de la banqueta del Congreso hacia... ¡Pues eso está padre! Porque Puebla no está en este momento ya para eh, estar eh, teniendo guerras estériles, pleitos que no le sirven a nada después de una pandemia que nos ha dejado crisis económica, inflación, hemos perdido un familiar, un, ami un amigo cercano por el COVID. Sí valdría la pena en esa reflexión que hicimos en el Grupo Parlamentario del PRI de realmente ponernos a trabajar y los intereses políticos dejarlos fuera del Congreso cambiar hacia adentro por el mandato ciudadano que tenemos, sacar las cosas adelante y afuera pues ya, claro. ya este, tomar banderas, ¿no? De acuerdo. ¿Son eh, cuántas? cuántas iniciativas te, te comento son? breve, hemos presentado ya más de cinco iniciativas, pero hoy quiero enfocarme en las más importantes, que son Ajá. dos. La principal que me acaban de aprobar, la iniciativa que se acaba de aprobar, eh, después del, del, del COVID, pues muchos negocios cerraron, las empresas sí. cerraron. Y recordemos que Puebla, eh, gente de muchas partes del mundo, de nuestro país, han venido a invertir a Puebla, se quedan a vivir en Puebla. Y cuando que van a abrir una empresa, pues se toman con los trámites engorrosos, que aguántame, que espérate, que saque sí. este documento y demás. Entonces la iniciativa que, que promovimos habla de eso, de que simplifiquemos los trámites administrativos y burocráticos, que sean más ágiles, que sean más rápidos que se incentive esa, esa prontitud, porque uh -huh. muchos, muchos, muchos empiezan a ver el calvario que es para abrir un negocio, para abrir una empresa, y dicen, ¿sabes qué? Mejor, mejor me soy, no, mejor soy ambulante, mejor, mejor. mejor soy informal, mejor, mejor, mejor, no. mejor claro, no, ahí todos perdemos. Y, y todos, todo el mundo pierde, eh, eh, hemos estado trabajando muy de cerca con los empresarios, con las uh -huh. cámaras, y fue una petición que le hicieron a tu servidor, me he vuelto ese vínculo, con el legislativo, los empresarios empresarios legislativos y Secretaría de Economía, okay. entonces ya fue aprobada esta iniciativa que promueve la simplificación administrativa para que los trámites sean más rápidos entonces yo agradezco mucho a, los, a todos los diputados, fue aprobada por unanimidad, todos eh, apoyaron esta propuesta y tenemos en espera también, otra muy importante después de ver el lamentable suceso afuera del SAT en Angelópolis cuando a una mujer le rociaron ácido, eh, que la marcaron de por sí. vida, dije, a ver, de inmediato trabajé con mi equipo de asesores y dije, vamos a promover una pena eh, eh, que castigue a quien se atreva a hacer esto. Y más aún, cuando sea un familiar, un amigo o haya tenido un vínculo cercano. Hubo personas que me criticaron en, en, en Twitter y me dijeron, a ver, otro más te cree que aumentando pena se va a acabar el problema. A ver, ya sé que no, y aquí lo reconozco. El problema es cultural, hay que reconocerlo, pero si no iniciamos con claro. algo, pues van a seguir pasando. Claro. Y vuelvo a repetir, el 89% de los casos son por parejas sentimentales, por gente que, de confianza. Así es. Entonces debe, debe haber un castigo, debe haber una pena para que quien intente hacerlo, este, que le quede claro que no va a quedar impune, que va a haber un castigo, estamos eh, exa exactamente claro. estamos pidiendo hasta 13 años de Bien. cárcel. De sí, eso, eso está excelente, ¿eh? porque ¿cómo es posible que la persona que alguna vez te amó y te dijo que te iba a proteger, no es el primero que te va a violentar? Eso, eso las es. cifras, tus cifras son muy ciertas. Y es que al final ¿Y no, este sí se aprobó? este Está en espera, Ajá. estoy logrando los consensos, voy a buscar a la víctima, voy a hablar con ella eh, para que me ayude también ella a, a promover esto y a meter más fuerza, porque no existe en el código penal lo vamos a agregar al código penal. Perfecto. O sea, lo queremos uh -huh. agregar al código penal de nuestro estado y que de verdad, desde multas o sea, yo siempre lo a las mujeres, realmente los discursos, pues, ya les cansaron O sea, podemos aquí traer un buen discurso y la, vamos, acompañamos al feminismo, este, apoyamos, es pero no los discursos, pues, se los lleva el viento. Claro. Asentemos bien, con lapicero, con pluma, en las, en las leyes, claro. que castiguen a los agresores. Entonces, es lo que buscamos. Eh, después de que me metí en los problemas de las mujeres, nos adentramos en este problema en específico, nos dimos cuenta que han habido ya muchos casos. O sea, el que tuvimos en Puebla no es el único. En el Estado de México, en Ciudad de México y en Puebla. Entonces, para Puebla ya van siete casos así y han quedado impunes. Entonces, uh -huh. es algo que estamos impulsando, estamos fuertemente ya platicando, ya lo presenté, ya lo expuse uh -huh. ante mis compañeros diputados. ¿Cuánto eh, eh, se va a incrementar en la, en la propuesta la, este, la pena? Pues de 7, estamos proponiendo que sea de 7 a 13 años de prisión. Uh -huh. de acuerdo. Por lo menos. Y que la. la bueno, la, aquí el aumento de la pena de 7 a 13 es cuando, haciendo las investigaciones, podamos eh, ver que realmente es un familiar o gente cercana, o, o gente que le haya dado confianza. Entonces, lo estamos, le estamos metiendo con todo. Lo queremos, lo queremos sacar adelante. Claro. Esas son de las más, más importantes. Aparte también estamos promoviendo una iniciativa para que en temas de transparencia, siempre que haya ausencias en, en, en, para los comisionados que están ahí en el tema de transparencia, eh, pues ahí quedan macates, ahí se quedan acéfalas por meses y meses. Y tú sabes que en temas hoy tan delicados de corrupción que vemos todos los días, hoy los, los comisionados pues ya no pueden este, estar como que pues diciendo, podemos aguantar lo que se espere. Estamos promoviendo que no pasen más de 30 días para que de inmediato ya se pueda nombrar un comisionado en los, en los temas de transparencia. De acuerdo, perfecto, ¿No? muy bien. Pues eso es en general lo que estamos haciendo en el Congreso, nos ha ido muy bien, es una gran experiencia ser diputado local, la verdad es que eh, escuchas, estas propuestas son importantes, el grupo legislativo tiene más y hay compañeros diputados independientemente del partido que, que suben cosas importantes. Hay algunas que, que no son tan importantes o tan urgentes para Puebla. Este, algunos temas de agregar algunos párrafos, algunas cosas. Que al final la gente, pues, sí si se pregunta, ¿y los diputados qué están haciendo? No? Claro. Se aprobó una iniciativa para aumentar un párrafo, ¿no? O para cambiar esta letra, o esta coma. Ajá. O para desaparecer, por ahí alguien dijo, las juntas auxiliares. A ver... Ay, temas, esa es una megajalada, pero... Bueno, hay temas importantes, nos surge el tema de la inseguridad, el tema de los feminicidios, el tema, lo que acabo de, de la reactivación económica. O sea, hay claro. tantos temas que estar cambiando comas y puntos yo no me, yo no, yo no me presto eso. Sí, eso es que, nada más jalar reflectores y como que hacer como que trabajas. Así eso es, es honestamente. Así es. A ver, yo por eso también te quería preguntar. Mañana se va a tocar el tema sobre la ley contra la violencia vicaria. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo ves las situaciones? Ayer estuvo aquí eh, Mónica Silva y Aurora Sierra hablando del tema, sí. ¿no? Pero bueno, ellas son mujeres y están trabajando eh, sobre el tema. Por eso me interesa, pues, tu opinión de priista, porque también sí. de otro partido, era del PT y del PAN. Bueno, ¿qué opina el PRI y también en tu calidad, pues, de varón? Claro. Primero, pues, ayer escuché la entrevista, estuve presente, no sé, ahí mandé unos saluditos. Sí, sí, leímos. A, no, sí. a, a la gran diputada Aurora, que es la presidenta de la mesa directiva, a la diputada Mónica, quien respeto mucho por la lucha que tiene en el Congreso a favor de las mujeres. Y efectivamente, es un tema que tampoco se puede esperar, hay que de inmediato apoyar. Mira, ahí es donde dices, a ver, mi camisa del PRI la, la coloco a un, a un ladito de mí, y hablo como padre de familia, hablo como, como un hombre que respeta a las mujeres, que, que, que, que no permite o que no va a permitir que sigan sucediendo este tipo de atropellos, que se utilicen a los niños, a las niñas, pues mira, eso es muy lamentable. Entonces, sin duda, eh, vamos a esperar a que se presente el proyecto y seguramente estaremos apoyando sin dudar sin dudarlo ahí vamos a estar, es un tema que mira, ha, ha encontrado la unión de una diputada de Acción Nacional y de una diputada del Partido del Trabajo. Entonces, sin duda, desde el PRI, tu servidor, digo, este tema no lo hemos platicado en las reuniones previas, pero seguramente mis compañeros diputados, incluyendo nuestro coordinador, seguramente eh, también estarán de acuerdo en apoyar esta iniciativa que se representa. De acuerdo. Ahora, eh, a ver, el, el tema, pues este es el tema. Te quiero preguntar acerca de eh, eh, esta hoy Express, que en este momento es el PRI, pues no es para menos. Eh, su presidente Alejandro Moreno, eh, Alito, está ahorita en Europa, está este, en, en Suiza, en Ginebra, está eh, eh, haciendo pues, público una persecución política ¿no? por parte de, pues, nada menos del presidente de la, de la República tanto en su contra como de lo que es el partido, en fin. Esto, bueno, por supuesto que ha ocupado todos los titulares a nivel nacional. Eh, yo te quiero preguntar, ¿cómo está el PRI poblano con esto? Porque, bueno, que, que, que tu presidente ¿no? nacional esté en, en Europa y que haya esta confrontación, ya, ya existía, pero ahorita tan abierta, una guerra tan declarada con el presidente de la República no es cualquier cosa. ¿Qué, qué, ¿Cómo ves al, al prismo poblano? ¿Está preocupado? ¿No está preocupado? ¿Qué es lo que piensa hacer aquí? Bueno, le, te pregunto a ti como su claro. presidente. Mira, eh, todos los días, todos los días, sábados, domingos, de lunes a viernes, me reúno por lo menos con un actor político de nuestro Estado. Dígase un alcalde, un diputado, un exdiputado, un exalcalde, un presidente de Ay, Yo creo que municipal. más, ¿eh? Porque, bueno, lo, te veo en la agenda y, bueno, estás así, y, no paras. Digo, sí. digo, por lo menos uno, ¿no? En el día, hoy, por ejemplo, llevo nueve reuniones sí. con, con actores diferentes. No, imagínate, ¿ya cuántos vas ahí? ir? no ¿sí? ya, ya cubriste lo del mes. Y lo, y lo único que te puedo decir es que en, en, el PRI en Puebla está unido. El documento que, que, que nos hizo favor el Sol de Puebla de publicar en una de sus primeras planas, pues ahí englo englobamos a casi todos nuestros alcaldes, todos los diputados locales, todos los diputados federales, todos los sectores, todas las organizaciones. Es más, hubo gente que me reclamó y me dijo, ¿por qué no aparezco ahí? ¿Por qué no me hablaron? Yo quería firmar. Entonces, ahí realmente tuve eh, pues el, el, el, el pues el tacto, uh -huh. o, o sentía el prismo, uh -huh. porque pudo haber hecho alguien, yo no quiero, yo claro. no voy, y solo recibimos muestras de apoyo y de reclamos de que no aparecieron en el documento de unidad del partido. Es que no es para menos, así como de, ay, que, que le sacaten, porque es el presidente de la república, o sea, así no es. no es Juan de las Pitas, y, y, y un, un problemita de que, ay, al rato se arreglan. Yo no creo que haya después de esto una regla. No, bueno, no, no y, este, y te comento, por eso el PRI está muy unido, los secretarios, lo, todos estamos unidos. Y quien no lo esté, pues no lo ha manifestado, por lo menos, porque en el PRI fíjate que tenemos eso. Un buen PRIista habla bien de su partido eh, adentro y afuera. Quien no es un buen PRIista se encarga de públicamente eh, golpear a otro PRIista. No, aquí en el PRI nos entendemos, nos sentamos, acordamos y caminamos para adelante. Entonces aquí en el PRI... Debo reconocer eh, y reconocerles a toda la militancia que ha estado cuestionada, unida a nuestros alcaldes principalmente, uh -huh. que son nuestros líderes eh, territoriales en el Estado. Todos, todos, todos, todos, todos eh, atentos y a la orden. A Lucero Saldaña, quien apenas tomó protesta uh -huh. como secretaria eh, de vinculación con la ciudad y de alianzas, eh, tiene ese gran trabajo de reencontrarse con nuestros expresidentes de partido generar consensos, eh, hacer nuevos encuentros, y lo está haciendo muy bien. Entonces, hemos cubierto tanto los actores políticos actuales como los que fueron en su momento, estamos llamando a quienes en su momento se alejaron del partido, los estamos reencontrando, los estamos acercando, se ha hecho un gran trabajo político en Puebla. Por eso, eh, yo estoy muy contento con el periodismo poblano, viendo cómo a nivel nacional eh, están atacando con todo el presidente, tú lo acabas de mencionar. Eh, eh, ha, hemos caído, ha caído Morena en, en lo inimaginable. O sea, yo cuando veo los martes del jaguar o los, las cápsulas, uh -huh. y de repente, eh, incluso Ciro Gómez Leiva lo dice, el fiscal no creo que vaya. O sea, todavía pone en duda que el fiscal asista al show mediático que están haciendo en Campeche todos los martes para exhibir audios falsos, este eh, espionaje, claro, ocupando recursos públicos para atacar a un dirigente de un partido, un diputado federal. Y después de ver al fiscal entrando a la casa del dirigente, y muchos en las redes preguntan, ¿y por qué no entran así a las casas de los narcos? ¿Por qué no entran así a la, a la casa de los secuestradores? ¿Por qué el fiscal no encabeza operativos eh, uh -huh. de delincuentes? ¿Por qué? Y, y, o sea, y graban, ¿no? Ya grabaron el baño. O sea, hemos caído ya Está en... en o sea. Yo aquí quiero hacer un reconocimiento eh, muy puntual al fiscal general del Estado de Puebla, porque es un hombre prudente, sensato. Cuando hay una investigación este, que se tiene que hacer por cualquier cosa, siempre eh, he visto la fiscalía muy prudente. Por eso nuestra confianza siempre en las instituciones. No, no me imagino al fiscal de Puebla haciendo lo que hace el fiscal de Campeche, que, que yo lo conocí al señor cuando estuvo en gobernación uh -huh. con, el, con el ex secretario Miguel Ángel Osorio Chón. Uh -huh. ahí, ahí lo conocimos ...en las reuniones de capacitación que nos daban a los alcaldes... ...él era pues prácticamente su brazo derecho... ...pero bueno, esa es otra historia... ...el punto es que ya que la Fiscalía de Campeche se presta todo esto... ...ya cayeron realmente en lo, en lo absurdo... ...bueno, ahí hay, hay tampoco... ...bueno, muchos no entendemos... ...porque también el presidente en su mañanera... ...hace un reconocimiento que hubo un exceso... ...y que no se debió de haber filmado esto... Y, y además publicados o sea, hacerlo público no él, él, él reconoció no lo dijo con esas palabras pero sí reconoció que fue un show mediático o sea entonces ahí yo ya no entendé, ya o para sea, que hasta tu el presidente ya para, que, ya, dijo, ya para que tu propio presidente dijo, esto es un exceso de ellos hayas manifestado de esa manera es porque creo que la gobernadora y el fiscal pasaron de lo de lo legal pasaron a lo político y de lo político pasaron a lo personal o sea, se están metiendo con el presidente Alejandro de manera personal. Pero además ilegal, ¿no? Ilegal. Deja lo personal de forma pues ilegal. O sea, rebasaron lo legal, bueno, ya rebasaron lo legal. Ahora rebasaron lo político y ahora rebasan lo personal. O sea, digo, lamentable, lamentable, lo lamentamos desde Puebla. Eh, la ley es la ley, lo sabemos, pero cuando tú ocupas la ley para presionar, para maniatar, para manipular, para todo eso, deja de ser ley deja de ser ley, lo lamentamos, lo condenamos, lo hemos hecho enérgicamente a través de las cuentas oficiales del partido, porque hoy es Alito, mañana quién sigue, otro dirigente de otro partido, otro senador, otro diputado federal, ahora un gobernador, ahora un alcalde, quién sigue. Entonces yo reconozco la valentía, el valor del presidente Alito de no doblarse, de hacer esta gira eh, por varios países, de europeos, eh, latinoamericanos, para decir lo que está pasando en México. Y eso es una realidad. Entonces, que tenga ese valor de hacerlo, la verdad es que se lo reconocemos, se lo aplaudimos, por eso estamos orgullosos de él. Sabemos que todos tenemos errores, nadie es perfecto. Eh, yo le decía a los medios de comunicación, cuando me preguntan, me dicen, oye, pero es que no defiendes alito Le dije, a ver, en política hay valores... Eh, muy claro, si uno es la lealtad y muy pocos lo tienen en política digo qué esperan, que yo salga a desconocer que yo me esconda, no, yo aquí estoy y debo decirlo muy claro si los jóvenes en Puebla tenemos una oportunidad se llama Alejandro Moreno Cárdenas si hay regidores jóvenes en muchos ayuntamientos, si hay diputados jóvenes si hay jóvenes dirigentes estatales se llama Alejandro Moreno Cárdenas hay que reconocerlo, entonces no esperen de mí que me eche para atrás que me esconda, que no pueda decir más al final yo soy Néstor Camarillo y aquí en Puebla pues, tengo mi trayectoria, y tengo mi, mi trabajo, pero también yo soy, tengo un valor que se llama lealtad. Ok, oye, ¿y qué va a pasar con el PRI en Puebla? O sea, esto ya diste un, una, un punto de vista, tanto en lo personal como dirigente, pero ¿esto le afecta a Puebla en algo...? En, en la alianza, por ejemplo, a nivel nacional, en una alianza electoral que se está todavía trabajando aquí en Puebla, eh, eh, ¿ves que, que haya una repercusión mayor o no la hay? No la hay porque he platicado con los principales actores políticos del PAN en el Estado. Me falta solamente tocar a una, a una persona que es mujer, a quien respeto. Pero he hablado con Augusta, por poner un ejemplo le he manifestado pues, que, no nos, eh, que no perdamos esa unión que tenemos hasta ahorita, ella ha manifestado disposición, la escucharon ayer en, sus en su entrevista, fue respetuosa, obviamente en el tema de que si nos toca la capital o no, entramos otra vez a, a, a, al, a la diferencia, tal vez, pero es natural, ella es presidenta de su partido, Defe debe defender el interés de su partido, de su militancia, de sus actores políticos, como también ellos me tienen que entender a mí, yo también tengo que defender los intereses del PRI los actores políticos del PRI los espacios políticos de los PRIistas y ese equilibrio que se debe generar en la coalición entonces en Puebla no está afectando no ha afectado hay algunos actores políticos que quieren jalar reflectores como nadie habla de ellos aunque han hecho propuestas que no funcionan Ah, ya sé quién es este, quieren jalar reflectores y quieren jalar marca no sé que para sí, que se ya. hable de ellos yo no lo quiero hacer en esta entrevista, tú ya sabes quiénes son. Solamente Estoy les digo, así de decirlo, pero digo no, me, me, me voy a unir al presidente y voy a hacer caos. Te lo comento porque pues el panismo, eh, hoy que lo he tratado, es un panismo que respeto, lo respeto mucho, hay muchos actores políticos valiosos, hay también una militancia valiosa en Puebla Capital, una militancia valiosa como también hay en mi partido, pero también pues no, todo puede ser perfecto, también en el PRI pues habrá alguno que otro este que no coincidan algunas cosas, que las manifieste así le pasa el PAN entonces, mientras la en dirigencia... en todos lados hay gandallas, en todos así lados. así hay que ponerlo Exacto. y en todos lados hay gandallas como hay personas trabajadoras entonces, exactamente, sí, entonces, sí. hablando de ellos por ponerte un ejemplo, aquí platicó Osvaldo no sí yo, yo platicé aquí de Osvaldo y Osvaldo me, me buscó, nos sentamos platicamos, dialogamos mira, todo súper bien. Ese es un buen político, no. fíjate. Sí. O sea, él sí, dijo, oye, sí, vamos sí, sí, a platicar, hice. oye, lo hice de esta manera, yo creo esto, le dije, yo también creo esto, platicamos y mira, a mí nos dimos la mano, subimos una foto al, al arresto. Bien, la de, gran diputada, Caro Boregar, que es otra gran mujer, que también me buscó, me dijo, vamos a dialogar, que lamentable lo que pasa con el presidente Alito, aquí estamos, reconociendo siempre al PRI. Esos son los buenos panistas, y sí, sí. esos son los buenos panistas, pero hay panistas que no reconocen al tweet, que creen que esos 435 mil votos que tenemos viven en nuestra imaginación. A ver, están en votos, están en la última elección que tuvimos. Nosotros tuvimos 435 mil, aunque no les guste, sin recursos, en la peor condición del partido, cediendo las principales candidaturas como la de Puebla Capital, como San Andrés como San Pedro, como Jotlancingo, de municipios muy importantes, el PRI tuvo casi la misma votación que Acción Nacional. Entonces, no estamos ni tan alejados, ni, tan, ni tan, tampoco estamos empatados. Pero deben de respetar al PRI. Y si no, yo les voy a... a ya les iba a decir, yo les voy a enseñar a respetar al PRI. No, yo les voy a pedir y seguiré pidiendo humildemente, respeten a nuestro partido, porque hay que ser honestos. Si nosotros no ganan, y nosotros sin ustedes claro. tampoco ganamos. Hay una codependencia de claro. los dos para sacar adelante a nuestro Estado. Y si de verdad queremos a Puebla, pues quitémonos esos malos comentarios, construyamos y salgamos adelante. Ailet Reijer dice, saludos, presidente. Maritza Mena, saludos, Maritza, saludos. Obviamente a su presidente también, Enrique Toski saludos diputado y presidente del Comité Estatal del PRI. allá me da pena que te estés tomando el té que ah, no te gustó, no, no, pero bueno, ya prometo mejorarme! No. Enrique dice también, Toski felicidades por el bueno, excelente también. trabajo como diputado local que estás haciendo. Eh, Patti Ramírez eh, menciona, eh, dice... Mi hermosa licenciada Erika. ¡Ay, qué buena onda! Gracias, Pati. Dice, saludos. ¡Qué bonito se ve hoy! Dice, qué bueno que usted tenga de invitados para intentar resolver un tema tan controversial de las mujeres. Está hablando de la violencia vicaria. Okay. Dice, dice, bueno, y acá, acá Pati se expande. ¿eh? Dice, un tema tan controvertido de las mujeres pero ya no queremos que se quede en un, eh, en, un in, eh, en un intento ya es necesario y es urgente gracias por compartirlo con todas las mujeres para que sepan que no están solas y hay miles eh, de eh, defensas para ellas y que sin miedo puedan levantar eh, eh, la voz muchas felicidades aquí al, al, al programa pues y la verdad este gracias al diputado te está diciendo saludos y ojalá que por favor nos ayude también a los inmigrantes que atraviesan por Puebla híjoles es que ya tienes o sea neta los diputados tienen un montón de trabajo eh entonces, por lo mientras, te encargamos lo de, lo de la, la, la ley contra la violencia vicaria y también la defensa de los inmigrantes, porque bueno, ha sido todo sí, un tema sí, esto, claro. ¿eh? Sí. ¿eh? También dice, saludos diputado y presidente Néstor Camarillo, gran trabajo legislativo y presidente incluyente, Marta Corona. ¡Ah, Marta Corona! Marta te Marta manda Corona. saludos. Gracias. Sí, claro. Ay, pues, saludos Marta, ya te extrañamos, ¿eh? Eh, Lucero Saldaña, ah, mira, Lucero, dice, hay mucho interés para que se apruebe la violencia vicaria en cada estado. Así es, mi querida Lucero, tienes que venir, ¿eh? Tienes que venir a platicar eh, todo el trabajo súper importante que estás haciendo, ¿eh? Lo que tú, tú estabas comentando, ¿no? Eh, Yolanda Elizabeth Contreras dice: tenemos un diputado y presidente de Unión muy trabajador. Dice, este que has, estás haciendo muy buen trabajo Andrés Herón nos está viendo Yolanda Elizabeth Contreras dice saludos Erika asertiva y oportuna la entrevista Eric Salgado las iniciativas deben ser productivas y de beneficio para Puebla muy bien por el diputado Néstor Camarillo Enrique Toski vuelve a comentar dice eh, Néstor eres un gran diputado en Puebla eres un ejemplo para muchos jóvenes este también Yolanda Contreras dice es verdad presidente hay lagunas en la constitución que urgen a tratar Norma Reyes eh, saludos Norma dice te manda saludos dice a mi presidente partido y compañero diputado un gran abrazo a todo el equipo de los conjurados, Ay, pues muchas gracias dice nuestro presidente Alito eh, dice eh, que es un perseguido político y que no se vale lo que le están haciendo, Rafael Pérez Oropesa, en Puebla apoyamos a Alito, Héctor Emanuel Casco diputado, ¿puede haber puede hablar sobre la nueva iniciativa que aprobó el Congreso? Eso, bueno, ya, ya lo hablaste, ¿no?, sí. o a cuál te refieres. Una fue sobre la simplificación ¿no? eh, administrativa sí. para las empresas, para que abran más rápido y esta economía se reactive, y eso ya urgía. Sí. También lo de este pues, la violencia en contra de las mujeres, en el caso exacto de eh, eh, esta agresión por ácido, este, que, no, que, que no está este, en, en el código penal, entonces eso también se está trabajando y también sobre la eh, cuestión de transparencia, ¿no? Sí. Este José Francisco Ramírez te, te manda así un like. Este Lucero Saldaña tenemos mucho compromiso con la sociedad para construir alianzas políticas y ser una oposición firme. Dice nuestro partido. Dice, es el abolengo de México, viva el PRI. Ah, ese me gustó, es el abolengo de México. <risa> Lenin Rosales, saludos, presidente Néstor. Eh, dice, Alejandro Moreno Cárdenas, es muy trabajador, este dice, está impulsando al partido. Maritza Mena, dice, muy bien, presidente Néstor, excelente punto de vista. Yuli Gallardo, muy bien, diputado Néstor, lo felicito por su postura ante esta situación. Eh, eh, hay, están dando buen resultado. Este Ramírez Valderrama en Puebla están realizando un excelente trabajo, presidente Rafael Pérez, que estás haciendo muy bien el, tu trabajo y te mandan muchas eh, felicidades, pues. Gracias. A ver, y este Rey her dice muy bien trabajo, dice muy buen trabajo, perdón. Dice el de ir a los municipios y tener contacto con la militancia preista. A ver, yo te quiero preguntar, sí. hablando de las corcholatas, digo, digo, vamos sacando los temas. No me gusta, ¿por qué? ¿Por qué les pusieron así corcholatas? Se me hacen como tan, así como de, no, una corcholata tú lo ves en el piso. O sea, como uh -huh. que no, no, no va, pero bueno, todo el mundo ya lo bautizo como corcholata y pues bueno, a ver. Los aspirantes, claro. los famosos ya aspirantes... A la gubernatura. Los aspirantes y suspirantes. Y suspirantes en Puebla. A ver, a ver, yo primero te quiero preguntar una cosa. A ver, hoy eh, eh, en esta semana ya eh, Sergio Salomón uh -huh. Céspedes, que es eh, este tu, tu, tu homólogo, ¿no? diputado, eh, líder del congreso, dijo: Yo quiero ir por la gubernatura. ¿no? Una vez, claro que el gobernador dijo: pues ya se están tardando, órale dio el banderazo y al otro día, no, Gabriel Biestro también dijo, pues yo quiero. ¿Qué opinas al respecto? Pues mira, cada, cada partido político tiene sus formas, eh, de, en este caso de llevar sus procesos internos. Digo, nosotros los observamos, nos eh, abocamos a lo nuestro. En tiempos eh, pues pasados, efectivamente, era muy difícil que alguien... Eh, se expresara, ¿no? porque dicen si saco la cabeza me la vuelan y los ataques inician y demás lo que es una realidad es que el proceso electoral en Puebla pareciera que ya se adelantó yo todavía recuerdo que el año pasado decía, a ver 2000, 2022 será un año de paz y tranquilidad, yo creo que la política se va a guardar un poquito va a estar presente pero no de manera activa hasta 2023 empezará la, la, los destapados los tapados más destapados eh, pero no, ya se adelantó ya todo el mundo está pues ya especulando efectivamente, que si va este actor político que si se cayó, que si se subió que si llega alguien más que no es de Puebla en, en fin, entonces en el PRI tenemos nuestros propios momentos tiempos y formas ¿Cómo va a ser esto en el PRI? Mira, nosotros en el PRI yo lo manifesté hace dos, tres meses, no recuerdo exactamente dije, a ver, quien tenga una aspiración ya que se ponga a trabajar Uh -huh. ya que se arranque, o sea, ya que le dé con todo, que lo manifieste para que nos lo consideremos, porque aunque pareciera que no estamos haciendo nada, en la coalición, en las mesas de trabajo, ya empezamos a arrastrar el lápiz en algunas regiones y en algunos municipios del estado. Entonces, dije, no vaya a faltar, alguien me llegaba este en la elección pasada, 2021, 15 días antes de la elección, oye, quiero ser diputado, considérame, oye, hermano. Esto fue hace medio año, o sea, lo acordamos hace 3, 4 meses okay. Oye, pero yo siempre he querido, dije sí, pero no, no sabíamos Entonces, Entonces tú también coincides de que quien quiera, ya Que le dé con todo, que le dé con todo, que salga, que, que lo manifieste Y que se ponga a trabajar Digo, al final del día también en política, hay que decirlo, ¿no? Dejeran este, ¿cómo dice el dicho? Bueno, levantan la mano para ver qué les toca, ¿no? Ah, sí, pide hacienda para que te toque rancho. Exacto, ese es. Ajá. Pide hacienda para que te toque rancho. Entonces, nosotros vamos a hacer la valoración, yo lo decía, quien quiera y quiera participar, pues ya que lo haga público, ¿no? Que los poblanos eh, ya se enteren, ¿no? Para que vayan, hoy que ya empiezan a haber estudios de encuestas, pues digan, ah, pues el fulano de tal también dijo que él quería, ¿no? Entonces, hagámoslo. Pero eh, en el PRI esto no está pasando. No está pasando porque hay creo que más prudencia. Ha habido más prudencia por parte de los actores políticos del PRI. Eh, los que a mí en, en muy corto me han manifestado alguna intención, lo han hecho de manera muy este no formal. O sea, de oye, pues tal vez se pueda este escenario, hay que construirlo, pero no sé. Estamos viendo. Entonces, okay. cada quien está haciendo una autovaloración uh -huh. para después decir si sí quiero y quiero esto. Entonces, en el tema de gobernatura no ha habido formalidad en nada, de nadie, de ninguno. La, a mí, algunos medios, que mi me respeto para todos, ahí en, en la fuente del Congreso me decían: este, ¿a quiénes a quién ves? Y dime, digo, el problema de decir quiénes ve uno es el que si no mencionas a uno, se te siente. Es que, ¿por qué no me mencionaste a mí? Si yo también quiero. Ah, bueno. U otros, ¿por qué me <ríe> mencionaste si yo ni quiero? Si yo, no, nadie lo ha dicho, pero puede pasar. Ah, ¿cómo no? Blanca Calá. Blanca. Ya escala, ya la entrevisté y me dijo, a ver, no, yo no voy, ¿eh? A la gobernatura dijo, ¿no? Sí. Sí, dijo, o a la capital. No, no, no, la ah, a la gobernatura. Tienes tiene razón, ya no la voy a encuentrar. Ella, ella entonces. dijo que no quiere. Tienes ya mucha la razón. pregunté. Tiene mucha pregunté. razón, sí, es cierto. Públicamente dije que ya no quiere claro. la gobernatura. Tienes razón. Ahí voy a corregir entonces. Este. Entonces, están esperando tiempos, momentos para hacerlo público, en los municipios y ya tengo hasta, en un municipio tengo hasta cinco aspirantes, ah, que ya. me lo han manifestado, en okay. la Sierra Norte, en la Sierra Negra, en la Mixteca. alguien, llevo tres ya aspirantes a diputados en Acatlán, en Izúcar, de Matamoros, en la zona de Zacatlán, de Huauchinango. Uh -huh. o sea, okay. pero hablando de la posición más importante, que es la gobernatura, hasta ahorita formalmente nadie me lo ha manifestado y tampoco veo el trabajo de alguien formalmente haciéndolo. Todos los medios me preguntaban pero tú a quién ves, a quién ves o sea tú dinos, le digo a ver sí, pues, pues yo creo que Jorge Estefan eh, tiene un gran posicionamiento, yo creo que Blanca Ancalá, claro. digo ya no lo voy a mencionar porque tienes razón, ella dijo que ya no va ¿O no? pero eh, yo digo era, era mi, lo en muy buena intención, nunca lo hago por, por molestarlos y me dicen, ¿y tú, y tú no, no quieres ser pero, gobernador? ¿y claro, tú? pues qué, qué, qué padre que, que te estén destapando digo, dije, digo, es un halago para cualquiera Y lo dije, aclaro, lo dije En la entrevista, dije, me vería muy mal Autodestapándome Cuando soy el dirigente de un partido Y porque, obviamente no, te... a La moda es autodestaparse ya no, no estás viendo a todos Yo quiero, yo quiero, yo quiero Pues, no, digo, digo, quítate, en mi. En... Quítate la pena, o sea <risa> En mí ha habido prudencia, pero sí dije pero si tú me preguntas que si quiero ser gobernador, te voy a decir que sí quiero ser gobernador. ¿Cuándo? Pues la política son tiempos, son momentos, son circunstancias que te van llevando. No es como que ya me desgarran las vestiduras por ser el candidato al gobierno del Estado, porque no es así. Dije, todo 2022 y 2023 estaré concentrado en el trabajo de mi partido. Dependiendo de las circunstancias, de los momentos, tomaré una decisión de buscar una diputación local... Una Diputación Federal, un Senado, una Alcaldía, lo que sea. O simplemente decir, me sigo en el PRI, o sea, no lo sé. Uh -huh. Mientras, mi trabajo hoy está concentrado en renovar los comités municipales, los consejos okay. políticos. Digamos que el PRI va, va a esperar, va, va, va a guardar la forma, eh, eh, va a dejar pasar. Sí, pero también dejando en claro que si alguien quiere, tampoco es como que le pongamos un alto, no, no, no te muevas porque vamos a esperar, no, si alguien quiere y está decidido, que le dé con todo, no pasa Oye, nada. O, o, o será que ya está como muy escrito de que este va a ir Eduardo Rivera en esta alianza, ¿será eso que, que, pues, digo, tal vez que es, ya está muy digo, aclara, muy claro? Tal vez pueda ser esa la percepción, porque pues gobierna la capital de nuestro estado, el margen... Bueno, ya lo dijo el gobernador, creo que hoy en su mañanera o, o ayer, yo pierdo el... Sí. Cuando dijo, no, Eduardo Rivera ha estado trabajando para vale. la gubernatura desde el primer día que puso el pie en la alcaldía. Eso lo dijo el gobernador, no sé si ayer o hoy. Y ya lo dijo, ¿no? Entonces, como que es muy evidente que, eh, aunque Eduardo Rivera el alcalde no lo ha dicho de manera oficial, pues damos por entendido todos, ¿no? Como por, que por lo él que va, te decía que en la percepción de la ándale. gente es, él va a ser el candidato. sí. ¿No? Porque es el mejor, porque gobierna el municipio más importante de Puebla Casi 1.800.000 millón o mil sea, habitantes Esa es la percepción Efectivamente no lo ha manifestado públicamente ¿Coincides en esa percepción? Sí, coincido en la percepción, claro Coincido en la percepción y aparte Que pues hay que ser muy honestos O sea, por eso decía Si vamos a numerología correcta Pues el PAN tuvo más votos que el PRI Pero también si un PRIista Que aspira esa posición no le pusieron, no, no, no, porque fíjate que ya claro, va claro. el PAN. Sí. O ya es Eduardo. No. No, no, quieres, trabájale, seguramente vamos a hacer mediciones y veremos, ¿no? Igual y dan sorpresas. ¿no? Uh -huh. Pero mientras, hasta el día de hoy no ha habido alguien que públicamente se siente conmigo y me diga, presidente, te vengo informar que voy a buscar la gobernatura por nuestro partido y que voy a trabajar en. y eh, uh -huh. recorrer el Estado. Bueno, ya que nos estamos sincerando, <risa> este, hubo una encuesta que, bueno, ha sido. Muy manoseada, en el sentido de que pues todo el mundo se la está pasando. Oye, ¿ya viste la encuesta? Y ya viste la encuesta. No, es una es de Massive Color que se hizo en junio. Tengo entendido que a mediados de junio, esa es como que, que ha causado como, como mucho revuelo. Y en esta encuesta, eh, aunque se han manejado más otros nombres, como Blanca Alcalá, como Jorge Estefan, etcétera, para la gubernatura, te miden a ti para la gubernatura entonces, a ver, ¿cómo está la pichada? o sea, eh, ¿hay esta percepción de que también tú pudieras ser o, o, o, o, o si quieres o, o qué pasa, ¿por qué se te están rankeando ahí? yo creo que la encuesta como es telefónica eh, porque no es una encuesta de, de que haya encuestadores no. por lo que hemos visto de esa empresa que yo la conozco desde ya desde el 2009 Sí, y es seria, ¿no? es, es, es, seria es, es de las es seria. series nacionales que le han atinado a casi todo este, yo creo que cuando le hacen las llamadas es lo que supongo, o sea, no sé la metodología pero supongo cuando hacen las llamadas y tú dices, ¿por qué votar, partido votaría? no, pues por el PRI, es un ejemplo este, ¿a quién a quién este, quién te gustaría? Y yo creo que ocupan a los tres más mencionados, Ajá. es lo que yo supongo es lo que yo supongo entonces yo creo que por eso aparecí en la encuesta a cuales te agradezco la, la mención eh y pues ha generado también malestar en algunos, hay que decirlo. O y sea, ha... ya, ya te hablaron, pues... guapacito. oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No, no, oh. no, pero lo han platicado en algunos cafés, Radio Pasillo, ¿no? Hubo mucha gente también que me dijo, felicidades, oye, qué, qué, qué, qué padre que sin, sin tú decir quiero ser gobernador, uh -huh. pues esté la gente ya te de, estás midiendo. Te estás midiendo, ¿no? Y la verdad, yo lo considero un, un gran este pues triunfo de los jóvenes, porque pues en la contienda no los veo, en la de gobernador, hay que decirlo claro. también, claro, no veo un joven que digas, este es joven, no los hay y que me menciona a mí, pues yo lo agradezco, lo reconozco, creo que me falta mucho por aprender, debo reconocerlo, tengo una gran tarea legislativa, una gran tarea de partido, me tengo que concentrar para que mis decisiones y eh, lo que vamos haciendo en el partido no se piense que lo estoy planeando porque de verdad quiero ser que el candidato gobernador que lo dejo claro ante las cámaras, algún día lo seré, de una vez se los aviso, algún día seré gobernador, pero no por eso quiere decir que ya el 24 me urge, que pues ya estoy con todo, yo creo que hay que ser muy sensatos eh, en lo que decimos, en lo que hacemos, si estoy buscando que el PRI se reconstruya, que tengamos un partido fuerte, pues yo tengo que predicar claro. con el ejemplo, sí. ¿no? entonces cuando yo tomo una decisión personal, seguramente eh, la haré pública y también no estaré dentro del partido eh, eh, ya trabajando. Yo, yo tendré que dejar un partido fuerte, sólido, eh, por el tiempo que me han nombrado presidente, que es hasta el 2025. Entonces, ahí estoy concentrado, en todo el estado, en la capital, en la zona metropolitana, y seguro estoy que, que el PRI va a regresar, eso estoy muy seguro. De verdad, después de ver eh, cómo eh, muchos prisas están en Morena desfondó al PRI fulano que se fue? No, no es cierto. La verdad es que Morena es que se ha desfondado 2018 para acá, de 1.400.000 votos, cayeron a 599.000. Por eso, con mucho respeto, eh, me da un poco de una sonrisa, ¿me sale? No, cuando lo, cuando los no, de, no te está saliendo. Cuando los de Morena este, dicen aquí, no, es que ya ganamos Hidalgo, ya ganamos. ¿Por qué no dicen que perdieron la capital? ¿Por qué no dicen que perdieron San Andrés Cholula? ¿Por qué no dicen que perdieron San Pedro Cholula? ¿Por qué no dicen que de un millón cuatrocientos trescientos cayeron a 599 mil? Eso, ya dejen de preocuparse por si ganaron Hidalgo, por si ganaron nada más. Preocúpense por el Estado. Aquí nos estamos viendo y de aquí yo me encargo que no vuelvan al poder. Órale, no, eso sí, está, está fuerte, ¿eh? A ver, Katia Bravo, saludos, presidente, los jóvenes te estamos apoyando. Eh, Mali Ubaldo Aguilar, presidente, cuenta con el apoyo de todos los jóvenes. Martínez Santander, dice que vive el PRI, hashtag CJM, ¿no? De los jóvenes. Uh -huh. eh, Carlos García, dice, vamos con todo, presidente. Y Diana Villegas, saludos mi presidente y diputado. Pues... Ok, a ver, bueno, eh, hablando de, de las corcholatas, digo, a ver, ¿y tú qué opinas, estando como presidente del PRI, ¿no? Que se estén destapando este tipo de personajes, es decir... Hasta el momento no está un Nacho Miel, que bueno, está de verdad, eh, su imagen muy desgastada, tiene que hacer algo y pronto, como para limpiarlo, porque bueno. Está Alejandro Armenta, uh -huh. está apenas eh, eh, eh, Sergio Salomón y uh -huh. ayer Gabriel Miestro. ¿Cómo ves la caballada? Que, ¿Qué opinas? O sea, o sea, ahora sí que tú desde el, como presidente del PRI, ¿qué ¿Qué opinas? ¿Cómo eh, está la caballada de Morena? Yo veo a un Morena como un viejo PRI. Están haciendo lo mismo que hicimos mal y que por eso perdimos el poder. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, solo que en el PRI sí había disciplina. Cuando tú tenías gobernador, había un líder político, moral y territorial. Y de ahí partías. Y hoy veo pues disidencias, o sea, hoy veo un Morena desorganizado, ya peleando cargos, porque hay que decirlo, hay aspirantes de Morena que ya ofrecen cargos de tú vas a ser el director de turismo y tú el de vialidad y tú vas a hacer no sé qué y si tú no eres diputado tú vas a ser delegado de gobernación. O sea, digo, están futureando, este, ya están, este, pues ya cediendo cargos que aún no tienen. Eh, lamentable, ¿no? lamentable por esa, esa política es la que ya no quiere Puebla, Esa política es la que ya no quieren los poblanos. O sea, ya prometiendo candidaturas, encuerdando gente, echando a andar gente, para que último le digas, nos ganaron, compadre. Ibas tú, pero nos ganaron. Entonces, yo creo que eh, eh, esas actitudes... ¿Te han contado? Sí, claro. Yo voy a las regiones del, del Estado y los alcaldes, oye, es que vino fulano de tal y me ofreció ser el diputado, me ofreció ser subsecretario de, de su gobierno. Le dije, a ver, mi hermano. O sea, eso no existe o sea, no, no te vengan a, a querer con el canto De las sirenas convencer claro. Tú suces firme, tú estás en tu partido Aquí estamos De verdad que ese trabajo me encanta Porque ha habido gente que sí le hacen dudar eh, Sí le claro. hacen dudar Y, y la hacen ponerse a pensar Oye, renuncia al PRI, ahí no te van a dar El PRI ya se acabó uh -huh. El PRI ya no existe, ve cómo están Y yo voy Reanimando a los PRIistas Dándoles un carril a todos porque también he sido honesto, si algún priista dice, oye, yo quiero ser diputado y yo veo que no hay condiciones y demás, también soy honesto, porque en política, antes, lo que, lo que estoy diciendo que hace Morena, echabas a andar a 20 uh -huh. y a 19 les tienes que decir que no y a uno que sí, pues esos 19 que echaste a andar, pues iban en contra del que sí quedaba. Claro. Entonces, por no ser honesto con, los, con las personas, por jugar con los sentimientos de las personas y hacerles creer que podían alcanzar un cargo que no les iba a tocar, se fueron muy enojados del PRI. Entonces, yo platicando, a ver, okay. con mis actores bien, políticos, les digo, a ver, bien, el tema viene así, ¿eh? uh -huh. Ni creas que va a ser esto, y aunque vengan y te digan, no va a ser así. Te lo dice el presidente del PRI, estoy autorizado a decirte esto. Yo creo que va a suceder así, okay. protege mejor esta parcela, cuida esta parcela, cuida tu casa, cuida esto, cuida el otro, trabaja esto. Entonces, les das rumbo y les das tarea. Entonces, eso me ha ayudado mucho para que sigamos cuestionados. No les, no les vendo candidaturas al aire, ni les digo, fíjate que pues tú pintas para gobernador, chambéale, métete, no, dale con todo. O sea, yo digo, a ver, la realidad es esta. Yo creo que tenemos que hacer esto. Y acordamos. Y eso me ha resultado muy bien. De acuerdo. Ok. Dice eh, Mere Pérez, dice saludos presidente y diputado. Dice el PRI, estamos más fuertes gracias al diálogo que hace nuestro presidente. Pues, mi querido Néstor Camarillo, presidente del PRI, muchísimas gracias por estar aquí en Los Conjurados. Como siempre, ya nos colgamos y tienes un montón de chamba, ¿eh? Sí. Ya te están diciendo de que a ver a qué hora. <risa> Casi nos llevamos la hora. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. gracias a ti, Néstor, pues muchas gracias por su compañía. Si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir, échate un clavado a Los Conjurados y sigue nuestras redes sociales. Te mandamos un besote. Pasa, muy buenas noches. Bye.